El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Queridos míos, gracias. Gracias por estar ahí. Los saludo una vez más desde esta que es su casa, la plataforma de ECO News Agency. Esto es New York es otra cosa. New York hoy vamos a pasar balance a algo que va aconteciendo precisamente en la ciudad de Nueva York. El triunfo de Eric Adams, un policía de color que eh, logró alzarse con la alcaldía de Nueva York hace unos días a raíz de las elecciones que se efectuaron en esta ciudad y en otros puntos de los Estados Unidos. En los últimos tiempos, la ciudad de Nueva York ha pegado el grito al cielo con la forma como se ha manejado el alcalde actual, Field de Blasio, quien debe entregar el solio de la alcaldía el próximo primero de enero del 2022. El alcalde Eric Adams va a tomar una ciudad con muchos problemas en todos los órdenes. Una ciudad que, aparte de los problemas que tiene, tiene un problema dentro de la policía que no es nada fácil porque esto lo que condujo fue al crecimiento de la violencia en la ciudad de Nueva York, donde prácticamente no hay seguridad. Ha mantenido una serie de... ...de exposiciones, el alcalde entrante Eric Adams... ...que eh, difícilmente pueda sostener hasta el final... ...y que la ciudad no se le explote en las manos... ...tomando en consideración también... ...que si no se maneja con los grupos latinos... ...podría crear un vendaval sin rumbo... ...porque eh, podría ser él, sin darse cuenta, arropado... ...por una serie de figuras destempladas de la comunidad dominicana que tratando de, de no ahogarse ante el caos que tiene la ciudad, van a querer acercarse bajo el alegato de que si el alcalde Adams ha ganado es precisamente por el voto de los dominicanos. De todas maneras, a raíz del triunfo, los llamados dirigentes eh, neoyorquinos, tanto hispanos como de otros renglones, incluyendo figuras jurídicas, se desaparecieron de la ciudad de Nueva York y se encuentran en una reunión en Puerto Rico en un proyecto que ellos han llamado Somos 2022 que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad de Nueva York y del derrotero que va a tomar la ciudad reitero Eric Adams va uh, de tomar una ciudad con muchos problemas él ha dicho somos demasiado burocráticos demasiado caros y demasiado difíciles para hacer negocios. En lo que ha dicho este hombre en las últimas horas, Eric Adams, al comprometerse a hacer que la ciudad de Nueva York sea más amigable para los negocios. Eh, Estas declaraciones la ha dado el alcalde entrante en una entrevista que ha concedido a la cadena Bloomberg al día siguiente de su contundente triunfo electoral. El demócrata ex policía Adams afirmó que nuestras agencias buscan formas de penalizar o multar. Estamos cambiando esa atmósfera por completo en lo que ha dicho. Además, Adams anunció que tomaría sus tres primeros cheques de pago como alcalde en Bitcoin. New York City será el centro de la industria de las criptomonedas... ...y otras industrias innovadoras de rápido crecimiento... Escribió esta parte en su cuenta de Twitter. "Solo esperen", dijo. O bien sea, no ha llegado y ya le está hablando de criptomoneda, está tratando de enfrentar el dólar. Eh, hay una serie de cosas que podrían él decirla, podría él decirla antes de este tiempo y esto crearle un terrible un terrible problema, porque realmente donde primero hay que tratar de resolver es en una futura estampida que se lleve a toda la gente de Nueva York con poder económico. De hecho, ya muchas personas se han ido de la gran manzana, fruto precisamente de lo que establece el nuevo alcalde Eric Adams, de la carestía y de lo poco amigable que es la ciudad. Pero también los hispanos eh, y los afroamericanos han acorralado prácticamente al empresariado y ha tenido que irse una ciudad extremadamente cara, la ciudad de Nueva York. previamente, Adams había prometido transformar la ciudad de Nueva York en una urbe amigable con las criptomonedas y explorar el lanzamiento de la propia criptomoneda de la ciudad al estilo del polémico presidente del de Salvador, Nayik Bukele, sin citarlo naturalmente. En su anuncio, Eric Adams estaba desafiando en una competencia amistosa al alcalde de Miami, Francis Suárez, quien a principios de esta semana Dijo que recibiría su próximo cheque de pago en bitcoins. Desde la pandemia, el republicano ha invitado públicamente a los neoyorquinos a mudarse a Miami prometiéndoles mejor calidad de vida a menor costo. El alcalde Suárez fue reelecto el martes con el 79% de los votos. Ante su nuevo anuncio, Adams prometió no dejar que en New York se quede atrás diciendo que también exploraría crear una moneda de la ciudad como lo ha hecho Miami refiriéndose al caso del alcalde Suárez tiene una Miami Coin que está funcionando muy bien vamos a mirar en la dirección para llevarla a cabo afirmó el candidato ganador demócrata Eric Adams añadió que va a haber que está impidiendo el crecimiento de bitcoins y criptomonedas en nuestra ciudad. El demócrata también enfatizó la necesidad de que la ciudad de Nueva York prepare una fuerza laboral local para trabajos en la floreciente industria de la criptografía. Este es el Empire State y vamos a construir imperios, es lo que ha dicho. Desde el mes de junio, Eric Adams prometió hacer de la ciudad de Nueva York el centro de los Bitcoin un par de semanas después de un intercambio verbal con el alcalde de Miami por impulsar el éxodo de negocios y residentes de este Nueva York recordó el New York Post. Suárez, un político a favor de la policía y los bajos impuestos, recordó que Miami ha traído gente del extranjero debido a las disfunciones en los países gobernados por líderes de izquierda. tu padre, Javier Suárez, fue el primer alcalde eh, de Miami nacido en Cuba, de donde emigró de la dictadura comunista siendo un niño. Eso es el pensar, es el sentir de Eric Adams con relación al crecimiento económico de una ciudad que está quebrada de una ciudad que no se sabe hacia dónde se dirige, pero sobre todo una ciudad que está distorsionada por el comportamiento de la delincuencia. Se tenía la esperanza de que un triunfo de Curtis Sliwa podría dar al traste con las gangas juveniles porque él, Curtis Sliwa, a través de Los Ángeles Guardianes, había logrado una serie de cosas con estos grupos que le ven y le respetan, Igual que los indigentes Que la ciudad está llena de estos En tal sentido La tarea que le toca A Eric Adams Es una tarea titánica Y debe comenzar precisamente por el Alto Manhattan Donde ya en estos días Periódicos de tiradas importantes En la ciudad de Nueva York Comienzan a apuntalar la cantidad de basura Y el abandono que tiene el Alto Manhattan En el Alto Manhattan no hay líderes lo que hay es vocingleros buscando fama. Gente que porque son figuras políticas en posiciones encumbradas, se creen por encima del bien y del mal, que no trabajan con agenda, que no creen en el trabajo de equipo. Y la comunidad prácticamente ha quedado a merced del tigueraje de la delincuencia. Muchos muertos, mucha droga, mucho abandono, eh, mucha violencia doméstica. Eh, trata de blanca, eh, muchas armas, eh, las armas sin numeración, incluso hay dominicanos que han caído presos ahí arriba por eso, la mayoría de pequeña y mediana empresa fracasó en el Alto Manhattan. Entonces, ¿a quiénes va a ayudar el alcalde Eric Adams por el simple hecho de que uno, dos o tres traidores políticos le dieron el apoyo cambiando de ropa interior antes de las elecciones, que fue el caso que se dio con, con uno de los precandidatos demócratas en el Alto Manhattan, que después de haber sido apoyado por el liderato del Alto Manhattan, estos lo traicionan y se van con Eric Adams. Ahora ellos van a pedir más que todo el mundo, y esto podría ser un arma de doble filo, como dije al principio, que en vez de favorecer a Eric, lo perjudique. En tal sentido, hay que comenzar a medir la vara de acuerdo a la magnitud de los problemas que tiene la ciudad. Hay que recordar que siendo eh, presidente del Borough de Brooklyn, Eric Adams no hizo el trabajo que debió hacer en Brooklyn, o bien se fracasó. La ciudad de Nueva York es más grande. ¿Cómo la va a enfrentar? ¿Cómo él va a enfrentar el problema de la policía? ¿Cómo él va a enfrentar el problema de los bomberos? ¿Cómo él va a enfrentar los problemas de la delincuencia juvenil que ha ido creciendo en la ciudad de Nueva York? ¿Cómo él va a enfrentar la violencia en el subterráneo de Nueva York? ¿Cómo él va a enfrentar un problema, un crecimiento que es una estampida de, de jóvenes de las escuelas pero sobre todo el problema que ahora se tiene con el asunto de la pandemia que no ha estado clara, clara, clara en lo que tiene que ver con Nueva York cómo él se va a manejar sobre todo ¿Qué va a hacer con los supremacistas blancos de Nueva York? Con ese racismo eh, eh, encrispado, los huesos que muchos neoyorquinos tienen. Entonces, son muchas cositas para prestar la atención a un grupo que lo único que ha sabido hacer es escándalos. Es el grupo de dominicanos del Alto Manhattan. Adriano está de capa caída y sabe que la mayoría de la gente de él lo ve como una cosa que le, que le acorraló y le hizo daño. El mismo caso se da con Idanis Rodríguez. Ya no tiene de dónde agarrarse. Y la, los que han salido son gente que no tienen el aval ni las relaciones para lograr los recursos que las comunidades latinas necesitan. Y no creo que vayan a hacer nada del otro mundo. Vamos a ver qué sucede en los días por venir. Gracias. Gracias por acompañarnos. Será pues hasta un nuevo encuentro aquí en New York. Es otra cosa por TV en NCTV. Hasta entonces Presentamos El comentario de hoy Con Bolívar Balcácer